Bienvenidos a este quinto video donde seguiremos completando nuestro formulario con las variables localización, multimedia y metadatos. Siempre que nosotros estamos realizando un formulario es importante tener algunas variables que nos puedan ayudar de soporte. En este caso nosotros si quisiéramos tener un archivo multimedia. También lo podemos agregar. Para poder agregar un archivo multimedia, vamos a agregar la pregunta media. Y aquí nos podemos percatar que nos aparece del lado derecho en de nuestra ventana de propiedades. Vamos a ponerle nombre. Vamos a poner pregunta 6 siguiendo. Eh, las especificaciones que llevábamos y vamos a ver que en el KIN podemos nosotros integrar algún tipo de archivo multimedia en este caso podemos meter una imagen una nueva imagen, una selfie una anotación, un dibujo un signature, un audio o un video incluso una selfie video en este caso, nosotros podemos elegir o vamos a elegir que sea una selfie. Aquí le vamos a decir que en el label tomar una foto. Perdón. Ser Entonces aquí es donde nosotros vamos a poder integrar los archivos que nosotros deseamos y que nos permite nuestro ODK. Asimismo, después de esto vamos a ir a la parte de localización a agregar una pregunta de localización. Esta pregunta de localización lo que nos va a permitir es nosotros ingresar coordenadas y no solamente coordenadas, igual en el king podemos ver que podemos poner un path y un shape dependiendo lo que nosotros queramos. Nosotros vamos a dejarlo en point ahorita para nuestro para nuestro ejemplo nos va a dar una coordenada XY. Un path nos va a dar una línea, un punto a otro punto y el shape nos va a dar una área. Aquí nosotros tenemos que eh, va a utilizar el GPS. El GPS que está por default de nuestro dispositivo. Y vamos a poder utilizarlo. Recordarles que no es necesario a la hora de recolectar datos que estemos conectados a la red. Utiliza el GPS, la aerotrangulación del GPS para poder hacer la coordenada vamos a darle pregunta 7 tomar y le vamos a poner coordenada También en esto, bueno a la hora de tener nosotros nuestro archivo y se nos descargue nuestra información cuando los grupos son multidisciplinarios o existen muchas personas que están involucradas en el trabajo, es bueno tener metadatos. Los metadatos son los datos de los datos, en este caso de nuestro formulario, por detrás identificar estos metadatos siempre es importante. Vamos a elegir la parte de la pregunta que dice Metadata. Vamos a darle clic. Y aquí nos va... Vamos, a poner, vamos en la pregunta 8. Y en el kit vamos a ver el tipo de metadatos que nosotros podemos poner. Podemos poner el tiempo de inicio el tiempo finalizado, cuando estamos tomando la encuesta, el día, el nombre del usuario, el email, el subscript ID, el SIM serial, en este caso del teléfono, el número de teléfono y el punto inicial o el start point, donde fue que se inició la, la toma de la encuesta o del dato que estamos recabando, en este caso yo voy a poner el username o el nombre del usuario que es ingresa en el dispositivo, entonces este tipo de preguntas si vemos son un poco inusuales, aunque eh, vuelvo a repetir que la tecnología ya nos lo permite realizar, entonces podemos poner este tipo de preguntas, una vez que nosotros tenemos nuestras preguntas es importante configurar, configurar en dónde van a caer esta información. Por el momento vamos a ir a la parte de edición. y En el formulario de las propiedades, aquí nosotros vamos a poder cambiar el título de nuestro formulario. Vamos a darle mi primer formulario vamos a decir que lo haga y nos lo va a guardar por la parte dentro aquí en este en la parte de rename también lo podemos hacer min. aunque este apartado solo es para poderle dar el nombre dentro de odk build o en su interfaz para guardarlo pero en la parte cuando lo exportemos vamos a poder darle el nombre que le dimos en las propiedades. Una vez que nosotros tenemos este formulario terminado, el siguiente paso va a ser el de darle el link o poder configurar en dónde va a caer esta información. Eso es lo que estaremos viendo en el próximo video, cómo configuraremos la ligada de Google para poder dirigir nuestros datos. Happy Mapping...